Bueno, familia, les traigo otro video. Este video es para demostrarles cómo viajar a otras ciudades tomando el avión. Esa es una de las preguntas más comunes que tienen los nuevos jugadores. Vamos a ver. Estamos en Brooklyn y quiero ir a Chicago. Lo que queremos hacer es ir a la terminal, porque de Brooklyn a Chicago tengo que agarrar la terminal que me va a llevar a las, esta estación de Grand Central. Y una vez que llegue aquí, es cuando puedo mandar a mi explorador a la terminal del de aeropuerto les recomiendo que tengan por lo menos unos 5 o 6 cents cuando quieran viajar tengo 8 creo que esos son suficientes si tienen uno o se van a quedar atorados a medio camino okay. Entonces, vamos a ver. Lo regresamos a la terminal. Ah, porque me dice que estoy fuera de. A ver, vamos a ver otra vez. Ah, okay, quiero mandarlo ahí aquí siempre tengan cuidado por ejemplo aquí todas las terminales ahorita están cobrando 10 supex cuando abren una nueva ciudad los dueños de las terminales luego ponen el precio de 20 40 50 entonces siempre váyanse donde las terminales que que cobren menos si se dan cuenta aquí estos uh, nos demuestra cuántos boletos les queda a esta terminal entonces cuando todo el mundo quiere empieza a viajar al mismo tiempo se empiezan a terminar los los boletos pero lo que me ha ayudado a mí es que cuando ya no hay salidas si sí se van a una propiedad que está cerca de la terminal por ejemplo que viaje yo a esta, uh -huh. me va a dejar seleccionar la terminal y voy a poder comprar un boleto entonces acuérdense de eso bien entonces como todos cobran 10 upex uh, Vamos a escoger la número 4. Confirmo. Mando a mi tiburóncito. Selecciono otra vez la terminal. Y quiero ir aquí a Manhattan. Si quiero ir a la isla, me voy a ir en autobús. Pero nos vamos aquí. Voy a pagar 20 UPEX. Ya pagué un total de 30 UPEX más un cent. Acuérdense de eso. Aceptamos. Ahí va mi trencito. Y creo que se tarda cuatro minutos y medio para llegar. 4 minutos. Entonces regresamos en cuatro minutos más o menos bueno familia ya llegamos nos bajamos del tren y ya estamos aquí muchos jugadores compran propiedades cerca de las estaciones de, del tren por ejemplo este si esta fuera mi propiedad, aquí puedo viajar y una vez que lo manda a mi propiedad, dejar que mi explorador llegue a la terminal. Así no tendría yo que pagar por uh, UPEX ni cents. Por ejemplo, yo tengo una propiedad como a 3 cuadras uh -huh. y a veces si no tengo dinero la mando a esta propiedad y la sigo mandando hasta que llegue a la agarre camino a la terminal bueno de aquí cuántos cents me quedan 7 okay. una vez que estén aquí tienen que ir, ir al aeropuerto y aquí tienen que tener mucho cuidado lo que tienen que hacer cuando lo quieran mandar es fijarse cuál terminal um, es la más barata por ejemplo este está cobrando 185 upex no la manden a a esta terminal esta de 20 me conviene mejor visiten las otras terminales para ver si es lo mismo o más barato parece que todas las de lo menor que pueden cobrar son 20 ah, vamos a ver terminal número 3 5 20 20 20 20 miren este está cobrando 200 Uh, nos vamos a las 5 y nos vamos a la número a las 5 también lo ponemos aquí me van a quedar seis cents uh. no saben que ahorita que me acuerdo cuando abran chicago me quedaría yo con 6 no no no me conviene tengo que tener por lo menos 10 ah. cuando abren una ciudad es importante tener sense porque quieren mandarla de un lado de la ciudad a otra donde quieren comprar propiedades entonces sin me quedan nomás 5 cents. Nada más voy a poder mandar a mis exploradora 5 propiedades. Entonces lo que voy a hacer es buscar uh, cents aquí. Por lo menos unos 3 más o 4. Bueno, puedo encontrar 4 cents. Ahora sí, me voy con más tranquilidad al aeropuerto. Dije, habíamos dicho que la terminal número 5. La mandamos allá, a la número 5. Vamos a pagar 20. Entonces me van a quedar 10 cents que voy a poder usar cuando habrá en Chicago mañana si es que entendí bien. Um, no pueden, si están en Brooklyn o en la isla, no pueden mandar a su explorador al aeropuerto. Primero tienen que ir a la estación de Grand Central para poder ir a, a, al aeropuerto. Ok. Ahora sí estamos acá. Y vamos a ir a Chicago. Ah, tienen un hotel un perro caliente 740 cuarenta ah, a nada mal 740 cuarenta malos veinte veinte ya voy 780 ochenta que voy a gastar en viajar a a chicago y vamos viajando y en 13 minutos en 13 minutos llegaremos a chicago a estar con todas las ballenas y ya llegamos a chicago y nos vamos a bajar del avión Y a ver y llegamos así es como se viaja de ciudad a ciudad primero tomando el tren y después el avión espero que este vídeo les ayude un poco hoy tenemos hoy se canceló la apertura de chicago lo que le dicen el stress test um, lo que van a hacer es que un jugador se va a ganar una propiedad ahí and... se me perdió o aquí si sí, mal no recuerdo es el Lincoln Park ahí es donde un jugador se va a ganar una propiedad y si es inteligente ese jugador, le va a subir el cobro de cuánto va a cobrar para que lo visiten a su propiedad. Porque todo el mundo va a querer ir a esa propiedad para empezar a comprar propiedades alrededor de estas áreas. Y creo que Lincoln Park es todo esto aquí. No es en, esta, en este cuadrito. Bueno familia, los dejo y no sé si haré otro video de Buscando Tesoros o hablando de las colecciones. Tal vez haga uno de esos. En Chicago van a abrir la ciudad en lo que dicen en forma vanilla, entonces no van a decir dónde están las las colecciones. Así es que averigüen dónde dónde creen que van a estar las colecciones. Yo pienso, ¿dónde está, ¿Dónde está el zoológico? Oh, voy a tener que averiguar. Oh. Ajá, en esta área, aquí hay unos museos. Um, fui una vez a Chicago hace como 10 años, creo. Y una rueda de la fortuna bien grande por aquí, no me acuerdo dónde. Um, pero averigüen qué partes de la ciudad. Uh, tengan una gran historia unos compañeros en el canal de Discord han compartido sus ideas de dónde van a estar las colecciones y si pueden comprar en esos lugares las van a poder vender uh, esas propiedades muy caras cuando digan dónde están las colecciones ah, espero que les haya gustado el vídeo y dejen un like y visítenos en el canal de discord y una cena, una cena a, la, a la familia